El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Regenerar África a través de una nueva gobernanza. Entre los buenos deseos que intercambiamos al comienzo de cada año, uno de los más relevantes para nosotros, que llamamos África, es construir un mundo más humano en el continente africano y en el resto del mundo a través de un nuevo tipo de gobernanza. Si analizamos la realidad actual en África y en el mundo, vemos que hay un buen número de gobernantes responsables, bastante responsables, como lo vemos en Burkina Faso, en Malí, en Costa de Marfil, en Kenia, etcétera. Y hay eh, gobernantes africanos que son realmente ejemplares, como Sankara, Lumumba, Nyerere, Mandela, etcétera. Al mismo tiempo, eh, constatamos que en África también hay todavía nueve dictadores que llevan más de 30 años en el poder, en gobierno. Camerún, Guinea Ecuatorial, Ruanda, Uganda, etc. Si queremos construir un mundo más humano, más eh, sostenible, es indispensable que lleguemos a elegir toda la sociedad, eh, nos comprometamos en elegir líderes y gestores que sean independientes de políticas radicales y partidistas, que sean competentes y que sean responsables. Porque solo así podremos gestionar los recursos de forma equitativa, de forma ética, para promover el bien común y para salvar nuestro planeta.